Carlos Rueda. No se ve por la luz. Acá no se tiene que ver mejor. Pero el cacón, por el cachón, tú qué no te esa cara. Me da igual esta mano. Carlos Rueda. No se ve mejor. Vamos a ver. es verdad, que sí creo. Vamos a comprar un dron. No entramos y lo ponemos a volar ¿Qué, qué? Yo, me mismo, que te yo no supo de eso y ya te superé, Yo lo siento para que lo vayas sabiendo. Porque me ha la pues, ahí? Me ¿Tú arriba, ahí me subes, me baja, me lleva me trae. Me suelta y me la... ¿Quién se va a odiar? Oye, oye, golaza. oye golaza. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué alegría estar aquí. Que viva San Marcos, San Marcos, San Marcos. alegría para mí. Así que no sabrán nuestros nombres porque no es necesario. Pero